¿Kane eligió a Pete Ojo Rosa como pareja de laboratorio? Comparte... un microscopio. Estamos siendo mezquinos y cerrados de mente. Alabo a Alice Kane por llevar su compañerismo. ¿Por qué lo hiciste, Alice Kane? ¿Por qué? Sencillo, Pepe Dan. Pete Ojo Rosa no tiene... Mmm, presiones sociales que lo distraigan de su trabajo escolar. Con él como mi pareja de laboratorio garantizo mantener un promedio de A. Ah, Oh, ¡Te dije que usaras guantes protectores cuando tocaras mis cosas! ¡Qué triste! Un galón de soda que ella tiene conjuntivitis en tres días. Que sean ¿Mm? dos galones, y acepto. <risa> ¿Qué tal, Peperán? ah, uh, uh, uh, uh, ¡Hola! ¿Ya oíste la nueva canción de Moco Flamenco, el Gris Importa? <risa> um, uh, bueno, es que mi mamá estudió con Mick Moco. Es ¡Genial! Oye, los del equipo de natación iremos por Copa Nieves después de la escuela. Ah, uh, uh, ¿en Copos Nieves? ¿Hoy? No importa si vas a hacer otra cosa. Pepper, ¿juegos después de la escuela? ¡Por supuesto, Milo! ¡Claro que ahí estaré! ¡No, no tengo planes! Copos Nieves ¿Segura que debo entrar? ¿Y si no era una invitación? ¿Y si únicamente estaba conversando? Yo... Ay, ay, ay, pero tal vez era... solo una copa nieve. Pero si no era... haré el tonto... entrar o no. ¿Qué te pasa? ¡Decídete de una vez fracasada! La cabeza es para natación. La entrenadora Duga nos hizo afeitar para que podamos nadar más rápido. Estaba pensando en el gris importa. Y si mi moco dice, el gris importa, realmente dice, no uses gris porque es un color aburrido, ¿entiendes? un buen tiro no crees peperán peperán estás bien ¡Ah! acabo de recordar que debo ver a nikki y a milo en calva cerebral digo muerte cerebral <risa> nikki se ve horrible está en sus años difíciles milo no craig bean afeitó su cabeza todo el equipo de natación se afeitó la cabeza mira ¡Oh, la, la! ¡No! ¡La cabeza de Craig está llena de chichones! Pepper Craig Bean es el muchacho más atractivo de octavo grado. ¡Nada puede hacerlo verse mal! Solo estaba sorprendida por verlo así, como cuando remendaron al deshilachado en el 92. No era feo, solo era... diferente. ¿Tú crees? El calvo es audaz, Pepper. Un estilo una vez disfrutado solo por renegados como Telly Zabalas y Joel Briner, ahora es imitado por miles. Milo tiene razón, ahí están Michael Jordan, el Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Bruce Willis, Agassi... Curly de la televisión. ¿Los del equipo de natación podrían verse más tiernos? ¿Los calvos? En verdad son... hermosos. Sí, y uno de esos bellos descabellados me debe una copa nieve. <risa> ¡No! ¡He sido sedado por la horrenda imagen de él! ¿Y por qué es el escándalo? Se ve estupendo. Ese sujeto, Craig, ¿a ti te parece que se ve raro? A mí me parece que su cabeza está completamente torcida. Si vamos a compartir material de laboratorio, tenemos que arreglar ese ojo. Toma, aplica este ungüento ocho veces al día para reducir la irritación y comezón. Mírala, tratando de cambiarlo. Si va a estar con él, debería aceptarlo tal y como es. ¿Crees que a Craig le quede este sombrero o mejor este gorro? ¿Qué hay? <risa> no mucho cabello. Aquí. Ay, me siento muy mal por haberte dejado ayer. Así que te traje un. un sombrero. Porque si Michael Jackson puede usarlo, tú también. Eres muy amable, Pepper, pero adoro sentir el viento en mi calva. Craig, odio ser yo la que te diga esto, pero tu cabeza está. Bueno, tu, tu calva es. Eh, eh, no es por mí. Solo que. La gente te mira extraño. Se te queda mirando. Seguramente te está poniendo apodos como Craig la Cabeza Mutante o Sir Lanza Calva. Pepe, no importa lo que algunos tontos digan de mí. A mis amigos no les interesan esas cosas. Oye, ¿irás hoy al Copos Nieves después de la escuela? ¡Ay, claro! que había un muchacho muy lindo que les gustaba a todas, pero luego ya no era tan lindo y ya no estaban seguras. ¿Eso qué las hace? ¿Superficiales o crueles? ¿Quién dijiste que era lindo? Hay un nombre ligado a esta historia. Queda entre nosotras, ¿verdad? Ajá. Porque tu opinión de una persona. No debería cambiar solo porque su cabello cambió. ¿Cierto? Tienes que dejar de mirar lo físico y ver su cuenta bancaria. En verdad está enloqueciéndome, porque sigue invitándome a tomar copa nieves, creo. Oh no, Peperán, estás completamente equivocada. Las copa nieves son solo el helado de yogur de los pobres. Ahora, esto es un postre. Oh, chocolate, caramelo, maní, malva y un poco de nuez moscada. dejarán meter una cabeza humana en el horno. Ay, ¡Soy horrible, horrible, horrible! Por favor, no te compares conmigo, Pepper. Cada uno tiene sus propios talentos. Pepperan, mm. ¿recuerdas cuando la señorita Bladar nos enseñó la palabra obsesión? No tengo tiempo para vocabulario. Solo puedo pensar en la cabeza de Craig. ¡Ya, basta de Craig! Solo lo estabas usando como un trofeo y ahora que su cabeza no va bien en el pedestal, quieres cambiarlo en lugar de aceptarlo tal y como es. Vamos, solo tienes que usarlo en el laboratorio de ciencias. Tratas a Craig igual que Alice Kane trata a Pete ojo rosa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso no es cierto! ¡No soy tan superficial! Bueno, Craig no es perfecto, pero esa no es razón por la que no pueda ser su amiga. Aquí hoy. Hola, ¡Ah! no tiene caso. Es demasiado pesado. Eso es. Tengo que decirle a Craig que no podemos hablar de nuevo. Tenemos que hablar. Esto no es de ningún modo algo fácil para mí. He luchado mucho, mucho tiempo. Eh. Mira Esas chicas te ahí. miran. No importa. ¿Qué decías? Tú y yo ya no podemos. Buena apariencia, Peperán. Una nueva oh. mascarilla de lodo o lo oh. he puesto al baño. Cállate, niña tonta. Debes saber que es mi amiga a la que le estás hablando. Solo tú. estaba bromeando, Peperán. Adiós. Craig, no tienes que ser tan oh. sensible. ¿Tú ¿Me defendiste? Oh. Sí. Esa chica es odiosa. ¿Y de qué querías hablar? De copos nieves. ¿Aún iremos por esa copa nieve hoy? Por supuesto. Ay, ay, ay. O oh, tienes calmarte, por favor! ¡El laboratorio está abierto hasta las seis! Calla. ¡Silencio! Tienes suerte de tener una compañera. Espera, hay algo que tengo que hacer. Alice Kane, ¿le debes a Pete una disculpa? va a golpear a Alice Kane! ¡Ya estoy cansada del modo en que tratas a Pete, ojo rosa! Sí, su ojo es algo más rosa que el tuyo, mi cabello es algo más rojo, su estómago es algo más redondo. Tenemos que dejar de ver los ojos rosas y las cabezas torcidas en el mundo y conocer a las personas en su interior. ¿Entiendes? ¡Así se habla! ¡Muy bien, Peper. No tengo tiempo para esto, Peperán. Tengo que ir a otra parte. ¿Quieres que te ayude Alice Kane? No, lo siento, no tengo guantes protectores. Mm. Oigan, Shape McLean va a golpear al club de ajedrez. Cielos, Peperan, es la primera vez que alguien me defiende. Gracias. Oye, Pearson, ¿lista para la copa nieve? ¡Por supuesto! ¿Lista, compañera? Uh, creo que Alice Kane se fue a otra parte. ¡No! ¡Tú! ¡De ahora en adelante tú, yo oh. y la mitosis hacemos tres! Bueno, en realidad cuatro. <risa> ¿Sabes? Pepperan hizo algo muy importante al defender así a Pin. Es cierto. Un galón de soda que tiene conjuntivitis en tres días. Que sean dos galones y acepto.